El Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones es un espacio académico destinado al desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje a través de la simulación clínica, con el objetivo de que los estudiantes experimenten réplicas de situaciones reales en un ámbito de salud, para así lograr el pensamiento crítico y reflexivo de los futuros profesionales. Te invitamos a conocerlo. El centro de simulación está integrado por un cuerpo docente y un cuerpo no docente que asiste en la parte técnica y eh, agiliza los trámites dentro del laboratorio de simulación y coordina las actividades junto al, a los docentes que vienen con sus estudiantes a las prácticas simuladas. Debemos destacar que este personal docente el año pasado recibió una capacitación previa y está en constante evolución en cuanto a su formación, puesto que eh, no es fácil proceder con el estudiante en un aula simulada previo a sus prácticas profesionales. Para nosotros el Centro de Simulación representa un avance y un, eh, una evolución constante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Escuela de Enfermería. Debemos destacar que el Centro de Simulación fue el primero en la región referente a nivel nacional en cuanto a la simulación de, en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la desde la Universidad Nacional de Misiones. Tiene una importancia preponderante en la formación de los estudiantes, puesto que nace de una universidad pública eh, de acceso libre y gratuito, donde los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas libre de riesgos y esto redunda en beneficio del sujeto de cuidado previo a su parte hospitalaria. La Escuela de Enfermería, el laboratorio del Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería, es sede nacional de un curso de gestión en simulación ¿sí? donde participan 47 universidades nacionales de todo el país y 20 hospitales públicos, donde nuestra referente, la licenciada Paciela Cardoso, eh, es una de las eh, docentes que está encargada de dictar el curso. El centro de simulación se gestó en el año 2009 como un pequeño laboratorio de simulación en la cual utilizábamos un pequeño espacio. Este espacio fue quedando pequeño debido a la demanda y la masividad de alumnos Actualmente eh, hemos tenido una gran ampliación de la infraestructura que fue hecha a través de la Universidad Nacional de Misiones en el cual se fueron incorporando diferentes áreas como un, un sector de, de cuidados críticos pediátricos y un espacio de salas múltiples que se puede utilizar para debriefing o para entrenamiento de habilidades. escenario necesita un contexto de práctica real. Entonces tenemos que tener un, un shock room de emergencias, una sala de terapia intensiva, eh, tenemos que tener también una sala, eh, una cámara GESEL, en la cual trabaja el personal técnico administrativo, este, trabaja a través de las computadoras, las cámaras, y nos ayudan con los monitores, eh, como ustedes saben, los simuladores que tienen incorporado software, el docente o el facilitador le puede dar el contexto patológico que requiera para hacer esta práctica para este alumno, entonces eh, se le dan los valores de los signos vitales a través del monitor desde la cámara Gesell Y otra cosa muy importante que quiero resaltar también es la capacitación eh, continua y la formación de estos docentes como facilitadores para dar respuesta a esta metodología, que la, la simulación es una, una metodología de enseñanza-aprendizaje que debe estar dada por un profesional que esté capacitado en el tema. En la simulación realizamos eh, prácticas eh, como por ejemplo interrogación de medicamentos, interrogación de sonda nasogástrica, cu los cuidados que hay que tener en la instalación de la sonda nasogástrica, también como la instalación de zona vesical y demás procedimientos. Eh, la simulación es muy importante porque nos da la posibilidad de practicar en un ámbito más seguro, tanto para nosotros como para las personas de la afuera, eh, para el día de mañana salir y tener un conocimiento amplio del campo. Acá lo que nosotros realizamos es eh, lo que es la práctica simulatoria, ¿no es cierto? Para después eh, ponerle que el día de mañana llegamos a tercer año y poder, o este año, que es a fin de año, llegar a lo que es el hospital y poder realizar lo que es la práctica con personas eh, de la vida real, por así decirlo, y, nada, y estar seguro de lo que hacemos y ir con un conocimiento ya eh, bien definido. Este lugar me parece eh, importante porque así yo puedo practicar, cometer errores, poder estar seguro de lo que voy a hacer. Y nada, el, la carrera de enfermería es algo que... que no es para cualquiera tampoco, pero que es una carrera muy, muy efectiva, muy linda y es una experiencia hermosa.